En el día de ayer eh, fueron, el Ministerio Público pues detuvo a parte de los ejecutivos de la compañía de gas que hace unos días pues donde se produjo una explosión aquí en la comunidad de Licey al medio Santiago. Esta explosión causó la muerte nada más y nada menos que a 11 personas. Hay algunas todavía que se debaten entre la vida y la muerte. Entonces, el Ministerio Público, pues, atendiendo a una decisión de un tribunal, pues detuvo a los principales ejecutivos, al gerente, al eh, presidente de Copegas, que es la compañía que regentea, ¿verdad?, esta, eh, esta planta de gas propano, no solamente en Santiago, sino... en... Eh, con plantas en, toda, en todas las partes del país. ¿Apresaron estos ejecutivos, legal o ilegal? Pero el comentario que yo quiero hacer va eh, una especie de advertencia de que este es un momento adecuado, lamentablemente tiene que hacerse Después de una situación como esta, donde hay 11 personas que perdieron la vida, que no la van a recuperar, que no le van a devolver la tranquilidad a esos hogares donde perdieron estos familiares. Recuerden que en otras oportunidades han pasado accidentes como este, tal vez no como este por la cantidad de muertos que ha involucrado, pero sí donde han habido eh, personas que han muerto. En, en otras explosiones producto de no solamente de la negligencia, tal vez de los propietarios de este tipo de negocios, sino también por la negligencia directa de nuestras autoridades, porque esa responsabilidad de nuestras autoridades supervisar, supervisar de manera eh, sin eh, contemplación el funcionamiento. De, estos, de este tipo de negocios, de estas plantas de gas, de estas estaciones, por ejemplo, de, de, ya de combustible de gasolina, porque son bombas de tiempo, cuando no se le da el manejo, cuando no se cumple con los controles que establece la ley para que éstas operen. Es el momento donde, por ejemplo, industria y comercio, medio ambiente y todas las instituciones que deben de estar involucradas para dar el permiso de operación a, una, a un negocio de esta naturaleza, yo creo que deben cumplirse con todos los requisitos habidos y por haber para que esto pueda funcionar y en el futuro evitar tragedias como esta. Yo me atrevería a decir que eso es responsabilidad directa de las autoridades que son las responsables la que tienen el compromiso, el deber, la que la ley manda, a que deben supervigilar que se cumplan con todas las normas y reglamentos que establece la ley para que este tipo de empresa, este tipo de negocio, pues puedan operar. Si bien es cierto, ¿verdad?, que sus propietarios deben cumplir, no es menos cierto que las autoridades están obligadas a que si autorizan a que una de estas empresas abra sus puertas para vender un servicio como lo estaban haciendo esta empresa eh, COPEGAS, que una de sus plantas explotó en Licea y Medio y que reitero, costó la vida o ha costado la vida a 11 personas porque todavía hay heridos que hay que esperar que Dios mediante puedan eh, mantenerse con vida. De manera que yo espero que no haya que seguir aportando muertos por la negligencia de nuestras autoridades y de los propietarios de este tipo de empresas para que se puedan corregir las anormalías que históricamente se dan en este país. Una vez más, una tragedia. Recuerden ustedes la tragedia que pasó en un sector en Santo Domingo, donde también eh, se incendió una fábrica eh, de plástico, porque tampoco se, se, se, se, se, se, se, se hizo la supervisión exhaustiva y a profundidad que deben hacer las autoridades. Esto generó en la tragedia que hace un tiempo también pasó en un sector de Santo Domingo, creo que en el sector de Herrera. Ahora pasa aquí en Licea, el Liceo y en otras oportunidades ha pasado en otros lugares y todo básicamente por negligencia por falta de supervisión porque aquel que tiene recursos puede hacer cuantas cosas le vengan en gana y después revisamos después que pasen tragedias como esta yo creo que es el momento de que le pongamos costo a esta situación y aprovechar que estaba iniciando un nuevo gobierno escobita nueva barre bueno Vamos a seguir barriendo bien para que las cosas sigan funcionando. Así que ojalá y que este tipo de tragedia no se vuelvan a repetir porque nunca es tarde para iniciar. Vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve seguimos en este